Te rogaba como Sakura Sake Te rogaba, pero no me buscaste Te pensaba, pero no me pensaste Te llamaba, pero no contestaste ¿Y a quién más da? Si tú vienes o vas Pero ¿y a quién más da? Si ella vuelve o no está Mami, mami, ¿y a quién más da? Pero ¿y a quién más da? Sí, sí, ¿y a quién más da? Si Aunque vuelvas yo no quiero verte Aquí el muerto no tiene dolientes Aunque vuelvas yo no quiero verte Ya se la herida me he vuelto más fuerte y Lo polvo en la cocina de tu maíz es lo único que en verdad quiero vale reply Sí, si lo beso en el carro de tu país Eso es lo único que en verdad quiero vale reply El perro al sandungue que bellaqueo Lo paré a lo que íbamos cuando acabó el liceo El perro al un del fumeteo que prendíamos de Monchera loreo Y a quien más así es tarde he matado el tiempo para no encontrarte Y a quien más al quemarme jugamos con fuego y por eso es que arde Y a quien más da si tú vienes o vas Pero y a quien más da si ella vuelve o no está Mami, mami y a quien más da pero y a quien más A ti Naruto éramos los dos juntos era mi sentimiento se encuentra de luto Bulma y Vegeta Goku con Milk qué mala historia esta no te voy a mentir y púrese dejate llámate otro que ya no te quiero volver a ver sí púrese dejate llámate otro que ella no extraño nada de tu ser nana no olvido las pelis románticas en Blu-ray la cara de molesta que ponía era kawaii celia mai y yo wasuki mai lo ponía, tú me decías más ahí. Purete o llámate otro que ya no te quiero volver a ver. ¿eh? sí purete o llámate otro que ya no extraño nada de tu ser, hermano. Nah, nah. Sabes que lo estuve pensando y sé que fui yo quien se equivocó. Tú me enseñaste que todos merecemos una segunda oportunidad y por eso te escribo, porque me encantaría volverlo a intentar Y es que más da si tuviera. Tú vienes, ¿o so vas, mami?